Buenas tardes y bienvenidos al seminario de hoy. Hoy tenemos de invitado al profesor Jesús San Martín de la Universidad Politécnica de Madrid. El profesor San Martín se dedica a la dinámica de baja dimensión y, tema actual, optimización en fractales, sobre el cual trata el seminario de hoy. Yo he conocido al profesor San Martín hace muchos años en un tribunal de tesis en Madrid y una de sus. Creo recordar que era una alumna. Sí esto hace ya unos cuantos años, ¿Unos cuantos años. <risa> y entonces ya me sorprendió porque eh, era uno de los pocos investigadores en España que utilizaba medios ordinales en el estudio del caos y de la dinámica eh, unidimensional, cosa que es muy muy rara, a pesar de que hay resultados, en fin, arriba sobre este tipo de metodología, pero muy poca gente... Y, y bueno, yo cuando lo invité eh, supo, supuse, no sé por qué, que iba hablando hablarnos también sobre dinámica simbólica, cosa que parece ser que ya, <risa> que, ya, ya no está de moda, ¿no? no está ya de moda. Ya, el invito publicar, así que no va a hablar de optimización de Tutor. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros. El profesor José María me pidió que diera un seminario que fuera accesibles a los doctorandos. Entonces, en vez de contaros teoremas y demostraciones bastante áridas acerca de dinámica no lineal en baja dimensión, pues decidí tomar esta opción de otra de nuestras vías de investigación, en nuestro grupo de investigación, que es la optimización en fractales. Y en particular me voy a fijar hoy en la optimización en fractales sobre recursos, cómo los podemos aplicar. Eh, no me voy a meter en matemáticas, la idea es, atendiendo a, a la petición del profesor José María, que el seminario os pueda servir para vuestra propia investigación, ya que os estáis formando como investigadores. Qué problemáticas se encuentra uno a la hora de seleccionar una línea de investigación, qué problemas se encuentra, eh, ¿cómo, cómo los resuelve, que creo que va a ser muy útil eh, para vosotros, eh, veréis que, igual que los teoremas, si habéis trabajado con teoremas, no te aparecen en el libro, formulados y, muchísimo menos, con la demostración, pues cuando uno está investigando y coge cualquier línea de investigación, pues sucede absolutamente lo mismo. Tienes una idea, crees que es buena, pero tienes que sudar muchísimo. Aquella frase que creo que es de Edison, que es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Pues esto es exactamente lo mismo, eh, estáis haciendo la tesis, eh, ya sabéis lo duro que llega a ser eso muchas veces, que tienes una alegría un momento y después te tiras bastantes meses pues, muy mal. Entonces, este el trabajo de optimización en, en fractales es el trabajo eh, realizado por mi amiga y doctoranda, eh, Carmen eh, García Miguel. El, el seminario eh, va a tener eh, tres partes. Eh, tres grupos, en la primera parte voy a ver cuál fue la razón que nos llevó a centrarnos en este problema, en lo, la misma idea que podéis tener vosotros como doctorandos, que me induce a mí a centrarme en, este, en esta área de estudio, los problemas que te encuentras y, lógicamente, la solución que tú planteas al problema. Esta solución que nosotros planteamos al problema va a estar totalmente determinada por el enfoque que nosotros decidimos adoptar para encontrar la solución y por las restricciones físicas del propio problema. Eh, luego, pues, eh, para resolver, para hallar esta solución, vamos a teselar fractales. Aquí teselar no tiene el sentido matemático de, de recubrir el plano, sino más bien en el sentido que da el diccionario de teselas, de vamos a poner teselas sobre el plano, por lo tanto necesitaremos construir fractales sobre los que hagamos nuestro experimento numérico, lo que nos va a llevar a dos preguntas, a ¿cuál es la evolución temporal de esas teselas que nosotros vamos colocando sobre el fractal? lo que nos llevará inmediatamente a ver implicaciones que ya sirven en la gestión de recursos. Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es cuál es la distribución de las teselas de lo que llamamos el fractal saturado, cuando tú has metido allí la mayor cantidad posible de teselas, qué distribución hay allí. La propia dinámica del problema, la propia dinámica física del problema va a imponer dos tipos de teselas, esto lo se puede ver desde el principio, y íbamos a buscar una solución y nos dimos de, de bruces contra la pared es algo que como doctorando os habréis comprobado muchísimas veces y que aunque seáis eh, investigadores ya bastante avezados seguiréis comprobando a lo largo de toda vuestra vida entonces pues nos encontramos con un problema y qué solución le dimos una vez que ya hemos eh, resuelto el modelo pues necesariamente tenemos que validar el modelo, tenemos que ver cuáles son los límites de aplicación de nuestro modelo, porque nosotros hemos hecho una serie de hipótesis y por lo tanto tenemos que poner límites a ese modelo, es algo que tú al principio no sabes, sabes que tu modelo va a tener límites, pero al principio no sabes cuáles son y es algo... Que, que vas para adelante y para atrás, lógicamente el, el seminario lo vais a ver lineal, pero es como cualquier tejido, vas para adelante, vas para atrás, en la investigación esto sucede, va a parecerse a la hora de la verdad a, a un puzzle, vas poniendo piezas, una aquí, otra allá, y llega un momento en que al final consigues ver todo el cuadro y se ve, se ve de golpe una vez que tengamos pues, los límites del, del modelo, cuáles son posibles aplicaciones de este modelo que es lo que realmente nos interesa ahora, es decir, una vez que hemos obtenido estas funciones y este tipo de distribuciones, cómo lo podemos abrir de tal manera que los economistas, los ingenieros o los gestores lo puedan utilizar a la hora de optimizar los recursos que están localizados sobre fractales. Este es el planteamiento de lo que va a ser el seminario. Entonces, bien, como decíamos, dices, ¿cuál es el origen del problema? ¿Por qué tú te centras en este problema? ¿Qué es lo que te atrae aquí que te lleva a plantearte esto? Entonces, claro, nosotros tenemos infraestructuras civiles que están localizadas sobre fractales, las mismas calles tienen una estructura fractal, y sobre esa estructura fractal de las calles tú tienes el alumbrado público, pero tienes muchos servicios que están en esa calle, eh, tienes a la policía, tienes a los bomberos, tienes las farmacias, tienes todo tipo de servicios que están allí localizados sobre ese fractal que representa las calles. También tienes el alumbrado público en la calle, evidentemente, de, de un gran costo. Por otro lado, eh, la red de agua, la red de alcantarillado, redes de comunicación, tienen estructuras fractales, y esos son recursos de tipo civil que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, este, te llama, dices, pero... Si yo dejo por un momento la ciudad, lo que es la, la creación humana y me fijo en el, horno, en el entorno natural, entonces vuelvo a encontrarme con recursos naturales que están situados sobre fractales. Eh, en un mismo bosque, los bosques tienen una estructura fractal. Yo voy a explotar a lo mejor árboles, yo tengo una estructura fractal. Las menas de las minas también tienen una estructura fractal, independientemente del tipo de material que vayáis a extraer allí, tienes una mena. Eh, si piensas en el agua, da lo mismo que el agua esté bajo forma de nieve o esté en los cauces hídricos o esté en un acuífero bajo tierra tienen estructuras fractales y en el caso que estén bajo el suelo pues tienen la misma estructura eh, fractal en la que tú vas a encontrar las fuentes de energía que nosotros utilizamos como puedan ser el gas o el petróleo entonces todo esto te hace plantearte que tú necesitas una herramienta que te permita esa explotación racional y óptima de esos recursos que tú sabes que tienes tanto en tu entorno urbano como en tu entorno natural y esa explotación puede venir dada por dos razones, dado porque el recurso está limitado, cosa que suele suceder, o porque lo que esté limitado es eh, la capacidad económica que tú tienes, que es normalmente la, la más imperante, si es que no tienes las dos. Entonces, bien, tú ya te has planteado el problema y evidentemente te encuentras con un problema inmediatamente cuando tú quieres optimizar. Y es que los fractales eh, son muy rugosos, entonces esta idea que tú tienes de yo cojo eh, la derivada, me encuentro un extremo, no me sirve absolutamente para nada. Ya ahí es donde me encuentro el problema, los métodos de optimización eh, no me van a servir. Eso no quiere decir que alguien pueda utilizar el concepto de derivada fraccionaria y generalizar eh, las técnicas que conocemos no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que ahora en este momento yo no puedo enfocar el problema desde ese punto de vista y de hecho nosotros no vamos a entrar de momento por la línea del cálculo sino que la solución que vamos a dar va a ser a un conjunto de fractales, es decir, que si yo voy a hacer una explotación del terreno, yo no me voy a fijar en un terreno en particular, sino que me van a dar 100 campos petrolíferos o 100 ciudades, es decir, no me voy a fijar en uno en particular. De hecho, si me diesen uno en particular, lo meto en el ordenador y empiezo a trastear con él y para ese en particular eh, podría encontrar óptimos, pero yo quiero una solución general. Eso es eh, lo que ando buscando. Entonces, claro, ya tú encuentras este problema, eh, ya te has dado cuenta y dices eh, ¿qué solución planteo al problema dado eh, la problemática que encuentro de que yo no puedo utilizar las reglas del cálculo tal cual las conozco o si quiero generalizar por la derivada eh, fraccionaria o una y dos o no me atrae o en ese momento no tengo la base o no está suficientemente desarrollado el camino o a mí no se me ocurre ninguna idea para generalizar por ahí. Entonces, la solución que nosotros planteamos es una solución de tipo estadístico. Si yo eh, me fijo eh, en, un, en un fractal, pues veo que este fragmento del, del fractal está repitiendo el fractal completo. Entonces nuestra idea es la siguiente, cogemos el fractal y lo rompemos a cachitos. Es decir, Tesselas, esa es por lo tanto la idea de que, que subyace en toda la presentación. Dices, dado que el fractal es autosemejante, en estas teselas, cuando yo haya partido, esas teselas están llevándose la información del fractal. Entonces, dice, si yo agrupo las teselas, si hago estadísticas con ellas, si hago una función de distribución, ¿me va a permitir a mí resolver el problema? Entonces, inmediatamente ya, eh, me, me está indicando dos cosas, es decir, si tú todas las teselas, las partes del mismo tamaño, te puedes preguntar qué cantidad de fractal te está llevando o puedes hacer la pregunta en sentido contrario, de qué tamaño las tienes que partir para llevarte siempre la misma cantidad. Es algo que volverá a surgir eh, dentro de un momento. Por otro lado, si yo consigo una función de distribución, vuelvo a tener toda la capacidad del cálculo de las probabilidades en mis manos, porque yo sí sé cómo funciona el cálculo de probabilidades, y además, si es una función que ya es buena, que se comporta bien, vuelvo a tener otra vez todo el cálculo. Es decir, que toda esta problemática que me planteaban a mí los fractales por ser rugosos, lo que voy a hacer es llevarla a algún sitio donde pueda utilizar eh, las herramientas que ya conozco. Eh, ¿vale? Dices, esta es la, la solución que yo me planteo, pero claro, se te presentan evidentemente dos problemas. Uno es cuando tú estás rompiendo tu fractal, tus teselas pueden ser tan grandes que tú no tengas teselas para hacer ninguna estadística, tú no puedes coger el fractal y lo rompo en un par de cachos o tres. Pero por otro lado, si yo empiezo a hacerlo en casos, en, en, en cachitos muy pequeños, me voy a encontrar con el problema que se deriva de que mi fractal no es un fractal matemático. Un fractal matemático, no importa las veces que yo amplíe el triángulo de Sierpinski que tengo ahí, yo siempre seguiría viendo el triángulo de Sierpinski. Pero si yo estoy con un fractal, con una aproximación a un fractal construido numéricamente, si yo amplío mucho, llega un momento en el que yo pierdo el fractal y si yo estoy hablando de fractales de la naturaleza, sucede exactamente lo mismo, lo que yo tengo es una aproximación al fractal. Por lo tanto, eh, yo tengo que poner límites a mi modelo, tanto en el tamaño de la tesela, por lo grandes que son, como por pequeñas que éstas puedan ser. Entonces, eh, la solución viene de la mecánica de fluidos, dado que tanto el profesor José María Amigo como yo pues también tenemos antecedentes en física y además los dos nos hemos doctorado en física aunque acabemos con este tipo de cosas. Entonces la solución que te dan en la mecánica de fluidos es, tú coges un elemento lo suficientemente pequeño de tal manera que puedas considerar que aquello es homogéneo, pero lo suficientemente grande como para ver el fluido, es decir, que no sea tan pequeño que tú lo que estés viendo sea el recorrido medio de las partículas. Entonces, si tú te miras tu piel, a ti te da una sensación de continuidad, pero está formada por células, pero por otro lado, eh, si la miras más grande, empezarías a ver eh, la rugosidad. Entonces, esa es la idea con la que nosotros nos vamos. Esta es la problemática que viene del enfoque del enfoque tal cual hemos, nos queremos acercar desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista físico vuelve a tener una restricción. Porque si tú lo que tienes es una antena, por ejemplo, de telefonía, y lo que quieres es dar servicio pues, a los móviles que vayan circulando por las calles, o dentro de poco a los coches automáticos sin, sin conductor por las calles, lo que hace es cubrir un círculo con centro en, en, en esa torre. Por lo tanto, resulta que tienes dos formulaciones al problema. Tú te puedes preguntar, es decir, si yo tengo un radio fijo, ¿cuál es el número de personas que me están entrando dentro de esa tesela circular? Es decir, para una potencia dada que estoy, a quién estoy dando servicio, o puedo hacer lo contrario, yo quiero llegar a cierta cantidad de personas y me pregunto cuál es el radio, puedo aumentar el radio. Por lo tanto, tengo estas dos formulaciones del problema que están muy relacionadas con lo que decíamos hace un momento de que cuando yo parto la tesela puedo hacer que me lleve cierta cantidad de masa o lo contrario de qué tamaño la tengo que partir para que me lleve esa masa. A la hora de la verdad cuando yo resuelva el problema, sean cuales sean las distribuciones de las teselas, lo que yo quiero es que mi distribución me dependa única y exclusivamente de dos parámetros, un parámetro intrínseco al problema, que es la dimensión fractal, a ti te dicen esta es la dimensión de la ciudad o esta es la dimensión de la mena que subyace por debajo, antes de empezar a explotar, y otro, un parámetro de control externo que diga yo quiero hacer unas teselas en las que haya esta masa, o quiero hacer este radio y qué masa es lo que hay, es donde quiero ir a parar. No quiero que mi distribución tenga absolutamente nada más. El, el único elemento eh, que me viene impuesto desde fuera es este de carácter natural, que es la dimensión fractal allá donde yo vaya a trabajar. Y yo lo único que quiero es decir, o quiero coger cierta cantidad de personas, o quiero saber qué cantidad de personas hay dentro de la potencia que yo tengo, o mi torre de perforación. Eso es eh, lo que quiero, ¿de acuerdo? Entonces, bien, una vez que está todo esto planteado, pues, lógicamente, nosotros vamos a tener que construir fractales para hacer este proceso eh, que estamos hablando. Ya sabéis que hay dos tipos de fractales, los deterministas, en los que una parte es idéntica al, al conjunto completo, y los fractales aleatorios, en los que mantienen las mismas propiedades estadísticas, pero una parte no es idéntica a la totalidad. Tú coges, te fijas en un fragmento de una nube, estás identificando que es como una nube, pero no es la nube total. O miras la costa de la Comunidad Valenciana, eh, desde Tarragona y hasta Murcia, ves la forma que hace, pero te puedes fijar en las costas alicantinas, es decir, ves la estructura fractal, eh, la, estadísticamente es la misma cosa, pero una playa no es idéntica a la costa completa. Para construir estos fractales utilizamos sistemas iterados de funciones, es un conjunto de, de transformaciones afines, la parte lineal lo que hace es contraer y la traslación sencillamente lo va moviendo. La finalidad de esto es si a este triángulo que hay aquí, esos puntos yo los empezara a mover un poco aleatoriamente, eh, tendría una montaña. De hecho, el, eh, es la técnica que se utiliza actualmente eh, para generar fractales. Con la curva de Takagi, eh, en vez de generar el, el fractal determinista de Takagi, pues los puntos que salen los mueven aleatoriamente, un poco para arriba, para abajo, y se generan la, las montañas. Entonces, por un lado, generamos una primera muestra eh, con 400 fractales. Eh, tenemos 50 fractales de dimensión 1,1, otros 50 de dimensión 1,2, y así sucesivamente hasta 1,8. Es la muestra sobre la que yo voy a trabajar. Por otro lado, yo tengo otra segunda muestra, también de 400 fractales, con las mismas características, 50 fractales de dimensión 1,1 y así sucesivamente hasta 1,8, que es la muestra que yo utilizaré para validar mi problema, mi, la solución al problema, es lo que voy a contrastar. Los fractales se meten en el intervalo 0,1,0,1 y costan de 40.000 puntos. En el proceso de recubrimiento de 50 de, de, masa, de masa fija, fijaos que yo para cada dimensión tengo 50 fractales y cada uno de esos 50 fractales los voy a recubrir eh, 50 veces, es decir, voy a tener 2.500 recubrimientos, ¿de acuerdo?, por, eh, por cada dimensión. El número de masas con las que trabajo es 0,5, 1%, está ahí, entiendo por masa fractal, eh, la, la fracción de puntos directamente, es decir, que si tengo el 0,5% quiere decir que tengo el 0,5% de los puntos que he metido en mi fractal. Podéis daros cuenta, o daros una idea, de la inmensa capacidad de cálculo que necesitan este tipo de problemas, porque dices, tengo 8 dimensiones fractales, para cada fractal, para cada dimensión tengo 50 fractales, cada fractal eh, lo recubro 50 veces, y eso a su vez lo hago buscando cinco masas distintas, eso hace que sean 100.000 experimentos numéricos, pero yo a la hora de colocar allí las teselas, para que estemos seguros de que hemos intentado poner el máximo número de teselas, hacemos 40.000 disparos, se multiplica por 40.000 por 100.000 y aquello no acaba. Eh, al principio utilizábamos pues, los ordenadores que íbamos encontrando eh, por el departamento hasta que al final podemos utilizar el superordenador Mayerib, de, de Cesbima de la Universidad Politécnica, y entonces de un día para otro la cosa iba rápida, pero si no era realmente difícil. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, aquí tenemos dos ejemplos, en ambos casos en, en, en las teselas circulares voy a meter el, el 1%, este es un ejemplo de un fractal de dimensión 1,3, y este es un fractal de dimensión 1,7, entonces agarramos y tira, elegimos un punto aleatoriamente, empezamos a crecer el círculo, aquí se crece de milésima en milésima, es, es decir, de centésima en centésima, de lo que sería un 10% del lado del cuadrado, vas creciendo y cuando alcanzas la masa que has establecido, más menos el tanto por ciento que os he mostrado, paras, ya tienes tu tesela, Vuelves a elegir otro punto aleatoriamente y así sucesivamente, e impones la condición de que las teselas no intersequen, porque tú, si has explotado un campo, no quieres que haya otro sacando beneficio del mismo sitio que tú. Y si tú quieres colocar eh, una antena, pues no quieres entrar en competición con otro. Por lo tanto, este sería el tipo de problema que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Nosotros son estos los experimentos que estamos haciendo. Si en vez de fijarme en una masa fija, yo me miro en, en un radio fijo, la manera de proceder es muy similar, hago lo mismo, eh, 50 fractales, 50 veces cada fractal, voy a tener 2.500 recubrimientos por dimensión, es decir, voy a tener muchísimos datos para que mis resultados, desde el punto de vista estadístico, se comporten bien y los radios Van desde .04 a .017. Fijaos, evidentemente aquí habíamos probado aquí alguno un poco más grande, pero das cuenta eh, que .117, pensad un momento en punto 2, es un 20% del lado del rectángulo, del cuadrado en el que estás trabajando, es decir, ya estás en ese límite en el que te dice, estás poniendo unas teselas demasiado gordas. Lógicamente tú al principio estás trabajando y luego vas, vas ajustando, ahora esto lo estáis viendo y dices, bueno, ya está todo hecho, pero es como un teorema cuando ves la demostración, las cosas no son tan rápidas ni tan sencillas. Bueno, en este caso, haciendo esta multiplicación, ahora tenemos 14 radios, salen 280.000 experimentos a los que se han tirado 40.000, ¿de acuerdo? Bien a ver, que se ha bloqueado pasará 28 de golpe, ah, sí por eso lo quería ahí un momento, a ver si quiere vale un momento otra vez para atrás mm. Bueno, parece que no le gusta esa transparencia, un momento, a ver si la quiere coger. Vale, este sería un ejemplo de, de, de uno de los recubrimientos, podéis ver aquí el radio .05, la dimensión con 1 1,1, aquí el mismo radio en, en otra dimensión, y es el número de teselas que entra. Daos cuenta que aquí tres, 12 teselas puede haber, pero se han hecho 40.000 disparos, ¿de acuerdo? Fijaos que están creciendo y tienes que evitar que, lógicamente, se corten y tienes que estar seguro de que allí no puedes meter nada más. Bueno, pues este es el tipo de experimentos que, que estamos haciendo, que se han hecho. Has utilizado el supercomputador y tienes una cantidad de datos enorme. Entonces, eh, te surgen dos preguntas. Una es cómo es la evolución temporal del recubrimiento, tú estás recubrimiento, tú tienes una dimensión y has establecido o una masa fija un radio fijo, qué es lo que está sucediendo allí, cómo va el recubrimiento, lo sabemos, puesto que hemos tirado muchos datos y, y lo tenemos, y por otro lado dices, cuando ya mi fractal esté totalmente recubierto quiero saber cuál es la distribución de las teselas. ¿De acuerdo? Bien, fijémonos primero en, en la evolución temporal. Este es el tipo eh, de curvas que vamos a encontrar eh, para las, dimensiones, las diversas dimensiones que tenemos. Esta es la media del número de teselas, acordaos que hacemos 2.500 realizaciones, es decir, son valores medios muy, muy afinados, y aquí el número de intentos que llegan hasta 40.000. Es interesante observar, fijando eh, aquí, cómo al cambiar la masa fractal del 1 al 2, estas asíntotas se empiezan a pegar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es algo que veremos posteriormente y que va a ser algo que va a poner eh, los límites al modelo. Bien, eh, estas curvas ajustan muy bien, muy bien, eh, con con una ley de potencias, ajustan maravillosamente bien. Entonces, eh, lo primero que observamos es que son muy sensibles a la masa. Aquí tenemos una curva para masa del 2% y aquí una del 1%, ambas para la misma dimensión. Es decir, esa asíntota es muy sensible a la, a la masa que tú estés, que hayas decidido meter dentro de tu tesela. Por otro lado, eh, ya tiene una implicación muy interesante para la evolución temporal del coste, porque si tú estás buscando teselas, fíjate, aquí lo, los primeros intentos consigues con este nivel los mismos que aquí, aquí aquí haces 40.000 intentos y te has movido una tesela más, mientras que aquí está por 300 y tienes prácticamente lo mismo, es decir, ¿qué sentido tiene que yo me gaste este dineral de pasar de 300 intentos, de 300 intentos de perforación a 40.000 si resulta que voy a pasar de 20 a 25 teselas? Sencillamente ya le estás diciendo al gestor, dices, olvídate de ello. Entonces esto a priori, la gente no tiene por qué saberlo, pero ya le estás diciendo al gestor, al administrador, dices, mucho cuidado con lo que haces. Por otro lado, eh, la, la saturación, que es el número máximo de teselas eh, que tú estás metiendo allí, eh, tiene una base física, es imposible que tú metas allí eh, 100 teselas, más de 100 teselas cada una que contenga el 1% de la masa, porque lo, lo máximo que puedes coger es la masa que hay, ¿de acuerdo? Es decir, que esas eh, asíntotas eh, son, en realidad, están eh, indicando algo que es carácter físico. Entonces, si c es el valor que, que toma la asíntota y m es la masa de cada tesela, lo máximo que tú puedes explotar es el producto del valor de c por m. Eso es lo máximo que tú puedes explotar, eso es lo que te está diciendo. Y en el máximo, y además si quisieras explotar ese máximo explotable, ese máximo explotable te va a costar muchísimo, pero tú tienes un máximo explotable. Una cosa interesante, y que no sabemos por qué ocurre, es que eh, independientemente de la masa que utilicemos, el máximo explotable es del 50%. No sabemos por qué es en este momento, pero eso es eh, lo, que, lo que está sucediendo. Más allá del 50%, pues se están moviendo y no lo sabemos. Aquí hemos visto eh, la teselación con masa fija y habíamos visto eh, curvas. Si vemos el, el mismo problema, pero esta vez con teselación de radio fijo, aquí las curvas han sido representadas eh, en una superficie, aquí está eh, la, la evolución temporal y cada uno de estos cortes pues sería un radio, ¿de acuerdo? Esto es el tipo de, de ajustes que hay y se tienen evidentemente las mismas eh, implicaciones. Eh, ten cuidado, al principio vas a sacar muchísimo, después te va a costar mucho, vas a tener un máximo que te viene dado por las asíntotas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la evolución temporal, eh, ya tenemos eh, resuelto el problema y además tenemos eh, implicaciones interesantes eh, para el coste y para lo máximo que tú puedes extraer. Entonces, claro, ya resuelto este problema, te tienes que preguntar, dices, tú has saturado aquello, ¿cómo se distribuyen estas teselas? Y es aquí donde vosotros, como estudiantes de estadística, eh, vais a ver eh, la, gracia, la gracia del problema. Esto... Vale, está en su sitio. Dices, habréis visto que las dimensiones iban de 1,1 1 a 1,8. Y Dice, bueno, esta gente ¿por qué no va a 1,9? Le tienen manía al 1,9. No, no es eso. Es decir, cuando tú estás generando los fractales, tú no generas un fractal de una dimensión dada. Tú los estás generando y compruebas qué dimensiones tienes y te vas quedando con ellos. Entonces, de dimensión 1,9, cuando del resto de dimensiones, pues teníamos más de 50 de dimensión 1,9 creo que recordar eran 15 o 17, es decir, allí íbamos a tener problemas con las leyes de los grandes números que nosotros pensábamos al principio, que íbamos a aplicar teorema central del límite, que la solución iba a estar por allí, y dijimos, bueno, quitamos esto y vamos a por ello. Entonces, claro, tú llegas y dices, perfecto, eh, eh, ¿Qué tengo aquí, eh, el, lo que tengo es... El, el número medio de teselas, ¿de acuerdo?, este es el número de fractales, 18 fractales con ese número de teselas, entonces tú rápidamente vas a ver te digo, esto seguro que sigue sí, una distribución normal, yo sé el número medio de teselas, yo pongo la media y la desviación en función de los parámetros que mencionaba anteriormente, eh, se lo di al gestor y problema resuelto. Eh, entonces, eh, pues claro, eh, tú te coges una masa, Cualquiera en este caso del 1% y una dimensión, y le demandas ajustar, y entonces la muestra 1 y la muestra 2. Entonces, mira, en este caso las medias todavía son parecidas, pero ya te está diciendo que las desviaciones son distintas. Es decir, que las distribuciones que tú obtienes son distintas en muestras distintas. De poco va a valer el resultado que nosotros obtenemos si solo lo podemos utilizar en nuestra muestra y ningún otro gestor lo puede utilizar en ningún otro sitio. Pero eso se puede poner todavía peor, porque si coges la masa fractal del 2% y dimensión 1,7, ya no es que las desviaciones no coinciden, incluso también las medias se te han escapado. Haces pruebas un con Mogorov SMIRNOV lilifor y te rechaza casi todos, algunos eh, te los mantiene. Eh, vale, eso te dice que, que allí hay información, lógicamente, además cuando en esos poquitos que el kolmogorov y liliford no lo rechazó la media, podíamos obtener expresiones lineales en función de los parámetros que queríamos y la desviación típica ajustaba bien o de manera parabólica o de manera con una ley de potencias, ajustaban bastante bien ambas. Entonces, bueno, dices, esto no me ha funcionado, pero algunos sí que me han funcionado, tengo una forma campanada y dices, pues voy, ah bueno, aquí os he mostrado el caso para masa fija, para radio fijo se tienen exactamente los mismos problemas que os he encontrado, el, el Kolmogorov, smirnov Lilliefors, te deja unos cuantos, te expulsa muchos, eh, dependiendo, pues para bajas dimensiones, puedes conseguir eh, que las medias de las distribuciones sean muy similares, pero las desviaciones se te separan, y si empiezas a irte a regiones, digamos, malas, de radios más grandes, dimensiones más grandes, aquello se pierde por completo. Bien, eh, pues, eh, como decía, dices, como hemos visto que tenía una forma acampanada, me he encontrado con el problema, es lo que vosotros os habéis podido presentar, la idea que habéis podido tener como estudiantes, lo primero que vas a hacer es el teorema central del límite, me he encontrado con un problema y dices ¿cómo lo resuelvo? Dices, bueno, pues si algo me está funcionando y tengo una forma acampanada, voy a probar por ensayo y error otras distribuciones con forma acampanada. Ahora mismo le metes el star Graphics del MATLAB, te lo hace muy rápidamente, es decir, no hay que hacer ninguna otra locura, pruebas de la log normal, la web, la GANMA, que algunas de estas, además de ser eh, forma campanada, pues cambiando los parámetros llegan a tener formas bastante raras, pero todo queda rechazado directamente. Eh, en este momento estábamos bastante frustrados, eh, tardamos eh, fácilmente dos o tres semanas en pasar a la transparencia siguiente que dentro de un momento nos llevará un segundo, es lo que os decía, es decir, que igual que uno lee un libro y lo lee secuencialmente y se escribe para adelante y para atrás, igual que los artículos que hayáis escrito, esto sucede lo mismo, se está contando más o menos de una forma secuencial para hacerlo presentable, pero que tengáis en cuenta que estas cosas van para adelante y para atrás cuando estéis investigando en ello. Entonces, eh, lo que hacemos ahora es eh, cambiar la representación. Es cierto que cuando nosotros estábamos buscando la distribución normal del número de teselas que teníamos, si yo tenía una masa fija, tenía radios de distintos tamaños, en la misma teselación, y si yo elegía un radio dado, lo que teníamos eran distintas masas, es decir, todo aquello estaba mezclado. No estamos siendo suficientemente finos a la hora de mirar el problema que tenemos delante, ese es el problema. Entonces, ahora eh, lo que vamos a hacer es representar el número de teselas que hay en estos intervalos, es decir, yo me voy, he hecho una serie de intervalos, en este caso son de radio máximo 0.05 y estoy metiendo del 3% el, el 3% de la masa. Entonces para dimensión 1.3 este es el número de teselas que se van metiendo. Si ahora utilizo mi muestra de control, de acuerdo, veo que a diferencia de lo que me sucedía con la distribución normal estos histogramas se parecen muchísimo, es decir, ya esto no me lo, no me lo rechaza, ¿de acuerdo? Eh, daos cuenta que tengo 2.500 teselaciones, pero que cada teselación tiene un montón de teselas, ¿de acuerdo? Es decir, que esos números son, son muy grandes. Entonces, dices, bueno, claro, en cuanto uno ve esto, lo identifica eh, fácilmente y dice, esto tiene pinta de ser o una ley de potencias o una ley exponencial. Entonces uno está más tentado, por la propia característica de los fractales, a la ley de potencias, porque son invariantes por cambio de escala, y también porque hay resultados previos de distribuciones de lo que se llaman las islas de calor en las ciudades, son esas zonas localizadas en la ciudad en lo que hay más calor, que siguen una, una ley de potencias. Y tiene muy, tiene muy buen ajuste. Dices, vale, tiene muy buen ajuste, pero ¿qué pasa? Porque ahora mismo yo estoy en masa fractal 1% y dimensión 1,3. ¿Pero qué pasa si me voy a la dimensión 1,7? Pues que me aparecen este tipo de histogramas y esto, desde luego, no ajusta por una ley de potencias. Os estoy contando eh, los problemas que te aparecen, hallas una solución y te vuelve a aparecer otro problema, que es el mismo tipo de problemática que os vais a encontrar, no ya ahora como estudiantes de doctorado, sino toda vuestra vida como investigadores, ¿de acuerdo? Y es eh, realmente frustrante. Eh, quiero decir que la frustración es parte de este juego, ¿de acuerdo? Nuevamente, aunque me haya cambiado la representación de los histogramas, si yo utilizo mi muestra de control, se sigue comportando muy bien, ¿de acuerdo? Luego me están diciendo eh, que voy bien, lógicamente aquí os he puesto la masa fractal del 1% y esa dimensión, pero que si juegas en todo el espacio de parámetros en el que hemos trabajado, eh, la problemática es similar. Bien, pensemos ahora un momento en la distribución parabólica. Yo no la conocía hasta que no resolvimos el problema, que, que quede claro. Esta es la ley de potencias, fijaos, y la vamos a expresar eh, como una exponencial de, de, de esta suma de logaritmos. Aquí yo lo que tengo es exponencial de una constante eh, más otra constante por logaritmo de x. Si pensamos en, en, en un desarrollo de Taylor en el que la variable fueran logaritmos, entonces el siguiente término, la generalización, sería un logaritmo al cuadrado. Y eso es eh, lo que hace la distribución parabólica. Fue introducida por este hombre, precisamente para estudiar eh, las distribuciones de tamaños de ciudades, galaxias y campos petrolíferos. Cuando uno ve esto, parece ser que se lo han presentado no. O sea, dar con ella lleva su tiempo. Te tienes que pegar con la bibliografía y sufrir la correspondiente frustración. Vamos a fijarnos un momento en, en la distribución. Vale. Fijaos eh, que si yo tomo el valor c igual a 0, recupero otra vez la ley de potencias, que evidentemente lo acabamos de ver hace un momento, y si pongo b igual a 0 lo que tengo es, es, es la log normal. Y hay muchísimos trabajos sobre fractales en los que te aparece la log normal y en lo que te aparece la ley de potencias, es decir, parece ser que esta es la distribución que los está englobando a todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues es... Yo siempre digo que el te, cuando estoy demostrando un teorema y lo demuestro y, y cuenta la explicación, eh, la explicación es teorema Bolzano, es decir, cuando te lo explican es facilísimo el teorema de Bolzano, pero no fuiste tú el que lo descubriste. La explicación la encuentras sencilla y el descubrimiento es otra cosa, es complicada. Bien, vamos a ver un momento eh, cómo ajustan los histogramas eh, que acabamos de ver con una eh, parabólica normal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el 1% para esta dimensión, esta, es decir, lo que hace la parabólica fractal es precisamente coger ese piquito que teníamos ahí, que se estaba comportando tan mal, tan mal. Bien, eh, dices, ya tienes tu distribución, ya la has encontrado. Dices, vaya, vayamos por partes, porque yo ahí lo que tengo son una serie de ajustes y resulta que mi función Depende de tres parámetros, de acuerdo. Depende de tres parámetros. Aquí en particular son los valores A, B, C para los experimentos hechos para masa fija. Es decir, que yo he cortado mi espacio de parámetros para las masas 0,5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 y para dimensiones desde 1,1 a 1,8. Yo tengo ahí un corte muy grande, es decir, yo tengo que ajustar todos mis parámetros A, B y C en función de ese conjunto. Aquí son 8 por 5, 40, es decir, todo eso lo tengo que meter de golpe. Entonces, eh, eso es creo que tiene más de picardía o de arte o de experiencia el ajuste que otra cosa, tienes que buscarte uno de los ajustes y esta es la primera que consigues ajustar si intentas ajustar las otras eh, eran muy malas entonces lo que hacemos es buscar relaciones entre ellas aquí lo que está es B contra la exponencial de A y aquí C contra la exponencial de A entonces una vez que tú tienes esos ajustes si tú tienes A en función de la masa y D y b y c están relacionados con a, tú acabas de cerrar la expresión. Toda tu función está, en, está relacionada única y exclusivamente con la masa y la dimensión fractal, que era lo que tú querías. Si esto mismo, en vez de con masa fija, lo hacemos con radio variable, en este caso el ajuste de la función parabólica fractal, pues resulta que dos de los parámetros son idénticos, eh, ajustas uno de ellos, y entonces eh, dio la casualidad, bueno, dio la casualidad. Cuando tú ves qué relación hay entre A y B, encuentras esta función que hay aquí, es una sigmoide, si a mí hace, yo que sé, dos años alguien me hubiese dicho que eso es una sigmoide, le habría dicho que no. Eh, afortunadamente en ese momento estábamos trabajando en propagación de noticias falsas que saturan con sigmoides y al ajustar las curvas, pues yo había visto esa forma y por lo tanto probé una sigmoide y la suerte no sonrió eh, pero eh, a la hora, si pensáis jugar con la suerte en la investigación tened en cuenta lo que dice el refrán que la suerte no sonríe el que lo desea sino el que lo merece, ¿de acuerdo? o sea, yo no contaría muchísimo con la suerte en este tipo de cosas entonces, como es una sigmoide y podemos despejar explícitamente ve en función de A y esta la tengo ajustada, obtengo una función y digo, prueba ajustarlo con esto, y sale esto, porque si vosotros pensáis en un momento, eso que hay por ahí es, es prácticamente un plano, o si acaso le pongo un plano y, y lo, lo curvo un poquito con x cuadrado, pero este pico que hay por ahí, eso es un puñetero, es decir, eh, la inversa aquí sale eh, la raíz cuadrada eh, de un cociente de logaritmos, a mí no se me hubiera ocurrido ni con muchísima suerte, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora mismo ya tengo absolutamente mi problema cerrado, lo que me había planteado ya lo he resuelto, por ahora tengo que comprobar si mi modelo funciona, cuáles son sus límites y dónde puedo aplicar, porque yo venía a esta idea de aplicarlo en el mundo físico. Entonces, eh, lo que hacemos es cogemos los datos teóricos, es decir, los que corresponden a la función de distribución que nosotros tenemos, y los, eh, y los contrasto contra los datos teóricos de mi otra muestra, ¿de acuerdo? Para el valor x saco el par de la muestra 1 y de la muestra 2, que son los puntos en rojo, y en azul está la línea a igual a x, que me da una idea de lo cerquita que está. Esto aquí sencillamente es para la masa del 1% y distintas dimensiones, para mostraros algunos de los ejemplos. Aquí otro contraste que hacemos es el date teórico de la muestra 1 contra el numérico de la muestra 1. Es decir, yo saqué estos datos de esta muestra y quiero saber cómo lo bien que me están ajustando, nuevamente los puntos y la recta y igual a x. Ahora es el dato teórico de la muestra 1 contra el numérico de la muestra 2, a ver si el dato numérico 1 me predice bien el numérico de la muestra 2. ¿De acuerdo? Y dices, vale, eso funciona de maravilla y, lógicamente, ¿qué haces? Pues con Mogorov-Smirnov hasta que te hartas. Este caso eh, se, se le mandó al ordenador, se programó para que se hicieran. Eh, acordaos que tengo 8 dimensiones y 5 masas, es decir, hay que hacer eh, 40 test y para cada radio y dimensión pues tengo eh, 8 dimensiones y 14 radios, son 72,3, es decir, que cuando veáis con esta cantidad lo mejor es ya decir, no lo hago a mano, lo, lo mando al ordenador y te dice que sí, que las cosas están funcionando muy bien. Vale, ya es validado el modelo. Dicho de, de otra manera, que cuando hagáis eh, suposiciones, eh, digáis dónde son válidas, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, vosotros habréis dicho, dice ya, pero tú has estado eh, trabajando con 40.000 fractales, porque esto te lo pueden decir, y dice, si sí, si coges otro fractal con otro número de puntos. Lo que hicimos fue extender la muestra 1 de, de 40.000 hasta 200.000 fractales y volver a realizar los experimentos, es decir, es independiente del número de puntos porque a lo mejor vosotros no os dais cuenta, pero el referir cuando le mandéis el artículo sí se va a dar cuenta, ¿de acuerdo? Vamos, veo por las sonrisas que ya lo habéis comprobado, que, que los, que, que los referís pues tienen ese comportamiento. Dice, vale, ya, ya, hemos, ya hemos validado el modelo, dices, oye, ¿y los límites de tu modelo? Porque tú desde el principio partías con límites, eres consciente de ellos, dices, cuando tú vayas a jugar con este tipo de cosas, dices, ¿dónde vas a parar? Recordad que teníamos dos problemas, uno que la tesela fuera demasiado pequeña, de acuerdo, eh, que me quedara sin fractal, otro que fuera eh, demasiado grande, dice, ¿dónde le vas a pegar tú ahí los cortes? Bien, eh, para estudiar el límite inferior, que en su momento no sabíamos cómo hacerlo, que quede claro, tú sabes que tienes que estudiar los límites pero no sabes cómo, eh, entonces eh, recurrimos a, a la entropía, tele, a, a la entropía topo, topológica de Sanon, es esta expresión que hay aquí, y entonces eh, la probabilidad en la entropía de Shannon nosotros la sustituimos por, el número, por la probabilidad, perdón, es, es, es la probabilidad frecuencial del número de puntos cuando tú vas partiendo el cuadrado. Tienes el cuadrado de unidad, lo partes en cuatro cachos, después 4 al cuadrado y así sucesivamente, y asignas a cada cuadradito una probabilidad que es el número de puntos que tú tienes dividido del total, que eso está muy relacionado con la manera como se calcula la dimensión fractal, porque se va troceando de manera similar. Entonces, si observamos, aquí tenéis el, el código de colores y las diversas dimensiones, se puede observar que más o menos, con lo que respondería acá, eh, igual a 8, ¿de acuerdo? Dices, puff, yo dices, bueno, para esta dimensión, pues quizá las teselas lo que corresponda para acá, pero para esta dimensión hay. Eh, ¿Cómo puedes asociar aquí, dices, ¿cómo, cómo asocio este valor de K con tu tesela? Este valor de K te está asociando eh, el tamaño de un cuadradito, entonces tú dices, bueno, mientras que este cuadradito tenga del mismo orden que la superficie de mi tesela lo di por bueno esa sería la manera de interpretarlo por lo tanto eh, tú pones eh, un límite inferior eh, que observa sirva que jo, qué inteligentes qué montones de cosas se le ocurren a, a esta gente qué buenos son no no es cuando estábamos haciendo una de las presentaciones parciales del doctorado dijeron oye buscarle límites al modelo y entonces nos pusimos a trabajar con ellos estas cosas no vienen por, por inspiración divina eh, es igual que cuando estás demostrando un teorema, no viene con indicaciones de cómo hacerse, son muy puñeteros. Vale, ya tengo el límite inferior y voy con el límite superior. Entonces, eh, aquí tengo el código de colores para masa fractal del 2% y masa fractal del 1, que es eh, lo que sucede, se pues, empiezan a hacer constantes, y aquí con el radio, ¿veis? Según el radio va aumentando, ¿de acuerdo? Según aquí está de 45, me llega hasta 50 según aumenta la dimensión, ¿de acuerdo? Pero aquí ya con masas más almas grandes esto casi es, es constante, ¿de acuerdo? Es decir, que el valor asintótico se me empieza a hacer, a ser el mismo para todo y yo ya no tengo ninguna información. Sí, sí, eh, de hecho estoy terminando y no sabía por dónde iba, pues perfecto. Que es lo que os había advertido precisamente al principio. Fijaos como aquí todas estas asíntotas empiezan a colapsar, se empiezan a ir a un punto, es decir, tu modelo está perdiendo la información que tú querías. Eh, es una interpretación a posteriori, es decir, primeramente habíamos visto esta y después nos dimos cuenta de que ya lo teníamos aquí, es decir... Eh, tus propios datos te revelan cosas eh, que no has sabido mirar. vale. Eh, ya lo hemos validado, eh, ya le hemos puesto límites, y entonces dices, vale, ¿cómo puedo utilizar esto? que es la línea que queremos investigar ahora, es la que nos estamos abriendo, no, no tenemos totalmente clara, dices, pues vale, es decir, eh, aquí tengo el ajuste para masa fractal 1% y dimensión 1,7, podría ser uno de los cortes de, de la distribución que tengo, y aquí las teselas, entonces dices, bueno, yo voy a hacer este número de intentos, me van a sacar este número de teselas y yo sé cómo se me van a distribuir, por lo tanto, tú puedes estimar qué ganancias vas a tener y puedes decidir si sigues o no sigues, es decir, voy a tener esta cantidad de gente, voy a sacar este petróleo, este agua, este gas y decido acceder, o también te puede permitir estimar qué recursos vas a gastar, porque si estás hablando de radios, te dices, van a ser de estos tamaños los radios, tanta fracción de esto es decir, eso ya al gestor le está dando la, la información. Por otro lado, si tú tienes un terreno ya explotado, la probabilidad condicionada va a empezar a funcionar. Porque tú imagínate que dices, bueno, yo sé que allí el máximo me salen 50 teselas, voy a probar 15, pero claro, esto es probabilístico, y las 15 te, salen, te, te llevas de lo mejorcito que hay, ¿de acuerdo? Dices, pues yo ya no sigo. O las 10 primeras te salen muy buenas, dices, ¿para qué seguir? Yo sé que lo que queda ahí es, es peor. Me quedo con esto y me voy a probar suerte a otro sitio, que sé que están por salir todavía los números grandes de la lotería. Entonces, tú puedes hacer eso, pero además tú puedes vender el terreno. Y el valor del terreno, evidentemente, está condicionado a aquello que allí ya se ha extraído. Pero también sucede lo contrario, es que has tenido mala suerte y los pocos experimentos que has hecho, aquí que ya perforaciones, las cosas han salido malas, pero es que ese terreno ahora resulta que vale más porque precisamente los lugares que quedan son los buenos desde el punto de vista probabilístico. ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa que se tiene que producir en, en el futuro, son la explotación con nuevas tecnologías, porque hay muchos recursos que se dejan de explotar, porque las tecnologías eh, se vuelven muy caras, pero según se van abratando, aquellas cosas que tú has podido rechazar por esta probabilidad condicionada, eh, se vuelven útiles. Es decir, todo eso que está por ahí abandonado, a lo mejor utilizando esto pues, lo puedes poner en funcionamiento. Este trabajo ha, ha dado origen a, a, estos dos, a estos dos artículos y, de hecho, el referí cogió esto y lo publicó en el acto. Dijo, Fijaos lo bueno que es que dijo, no lo mando a referís, lo mando a publicar. Ojalá fueran así todos los editores. Es la única vez que, que me ha pasado. Con esto termino la presentación. Muchas gracias. Y ahora respondo a las preguntas que queráis. Abrimos el turno, turno de preguntas. A mí, a mí se me ocurre que vamos para atrás. De, cuando has estado hablando de las aplicaciones, de, sí. de, de los pozos, etc. Evidentemente tú necesitas información sobre la fractal. Sí, sí, fractado, sí. Alguna ¿no? sí. mina. Es decir, necesitas por lo menos la dimensión. O sea, sí, se sí, hacer... sí ese, ese, ese es el problema, ese es el, el dato, es decir, dices, vale, eh, tú has decidido hacer una explotación, yo que sé, en, en Australia, entonces ha ido el geólogo, una, una beta, una beta yo, claro, ¿no? ha, ha ido, han extraído el material y lo que han hecho ha sido ver la dimensión, y es el dato que le han dicho, aquí ustedes tienen minas con esta beta. Y entonces va a explotar aquí, aquí, aquí, se va a hacer este pozo, este pozo y este pozo y puede estimar. Ese es el parámetro que es intrínseco, pero que evidentemente tú debes conocer. Te, o sea, necesitas al geólogo o alguien que, que te lo diga. Ahí Eso bien, es bien, muy bien. bien. Sí, sí, sí, sí. De hecho, eh, cuando, cuando estaba viendo en el AVE, se me ocurrían más cosas, porque claro, cuando estás viendo los molinos de viento, el aire se iba en régimen turbulento. Eh, muy parecido a un fractal y entonces está diciendo, bueno, yo tengo allí los molinos, que es una tesela circular de un radio fijo, que es lo que están cogiendo allí, si se viera la dimensión fractal del aire, que me imagino que no se necesitará hacer algo tan sofisticado, pero bueno, a lo mejor para un trabajo de fin de máster siempre sirve. Otra cosa. No, sí. no, bien. También que has hablado de derivadas fraccionarias. ¿Sí? Entonces, ¿este tipo de análisis se puede hacer Porque yo la, la derivada fraccionaria siempre la asocio a no localidad en el tiempo, de procesos de evolución. Sí. De estos no, yo, cuando yo decía derivada fraccionaria, quería decir que cuando yo estoy diciendo que no puedo utilizar esto, que no estoy negando que no se puede usar, porque estos son matemáticas, y a saber lo que inventa la gente, que estos son matemáticas. Eh, no sé eh, qué, qué habría por ahí, directamente. Ah, bien es una a ver eh, he visto que habéis intentado ver qué distribución se ajustaba sí, no sí. A, entonces habéis probado primero con con, con, potencias con normales eh, sí he visto que las potencias pues, eh, os funcionaban en un momento y después sí. han dejado de funcionar y visteis al final que, que la que funcionaba era la distribución parabólica sí eh, ¿Tenéis ya alguna idea de por qué ¿La habéis buscado el, el sentido físico? De no, no, no, no hemos buscado, de, no, el, sentido no, no hemos buscado de... el sentido físico. Date cuenta que cuando tú tienes eh, la, la parabólica normal en el espacio de parámetros que nosotros tenemos... Vamos a ver un momento. A ver, aquí mismo. Esta misma, son más... Depende del de, de radio en el que tú estés, de acuerdo. Eh, tú vas a tener la parabólica normal y en, a, eh, en la, la, la, la parabólica fractal. Entonces tú tienes un conjunto de parámetros y lo que te está diciendo es que en algún momento este es tan chiquitito, tan chiquitito, que lo vas a despreciar y te vas a quedar en una de hipotencias. ¿De acuerdo? Pero la razón de por qué está cambiando este parámetro, que es eh, la esencia de la pregunta que tú haces, ¿cuál es la razón física para que este parámetro varíe de tal manera que se te haga desde pequeño y lo único que se te manifieste son estos términos que toman la forma de una ley de potencias? A ¿Cuál es la razón eh, que te lleva ahí? No, no, lo, sabemos, no, no lo sabemos. De hecho, eh, otra pregunta que nosotros nos hacemos, y esa es muy buena pregunta, y la haremos, porque es lo bueno de los seminarios, la gente ve cosas, dice, si os dais cuenta, aquí tengo ajustes del punto 99 y en el otro tengo ajustes del punto 95, quizá aquí estuviéramos más finos ajustándose, esto los ajustamos los segundos, pero que es que un punto 95, un punto 99, un punto 99 te está diciendo que lo has clavado y el otro, pues está, está cerquísimo, es buenísimo un punto 95, dice, pero aquí estás encima de ello, dices, ¿por qué? y dices aquí estás con radio fijo y dices hay alguna relación con los empaquetamientos de círculos en el plano no lo sabemos son solamente ideas que surgen eh, no, no lo sabemos no lo sabemos es decir te haces preguntas y te vas preguntando eh, entonces ahora lo que en función de lo que tú haces será ver, el este B eh, se manifiesta por así decirlo cuando el modelo se empieza a comportar mal ya sea porque el radio es muy grande y el número de teselas eh, no me va a dejar eh, hacer las estadísticas, o eh, también porque tomo muchísima masa, que vuelva al mismo problema que me, que me... No, en el otro caso, por masa pequeña y que lo pierda. Eh, entonces, así a hago de pronto, pero no te podría confirmar, puede ser que sea una indicación de que estoy perdiendo la validez del modelo, podría ser, pero no, no lo confirmo, ¿de acuerdo? porque no, no me convence, es decir, puede estar relacionado con eso, es decir, que si miro mis gráficos me va a decir estás perdiendo la validez del modelo, eh, pero no, tiene, no le encuentro sentido porque eh, voy a encontrar unos valores intermedios en el que voy a estar con la parabólica fractal y, y estoy lejos todavía de los límites de mi modelo, es decir, hay otra razón que evidentemente que tiene que estar unida a, a la parte física del problema que subyace, eh, que lo explique. Y seguro que dará una idea buenísima, cuando demos con ella, se lo dirá a José María para, para que te comente. <risa> Esas sí. preguntas son bueno, muy buenas. Sí, es que se, se me, esto me ha recordado a algo que parece también en, con, con el comportamiento de, de las placas solares, ¿no? Mm. Que, la, digamos, los modelos, mm. son modelos exponenciales, sí. eh, que tienen un comportamiento lineal, sí. como ahí, ya has dicho tú, sí. esto parece un plano y después de repente es sí. un click, ¿no? Sí. Pues pasa algo parecido, es decir, eh, hay un, un momento en el que el comportamiento es lineal sí. y hay un momento en el que empieza a decrecer de forma exponencial, ¿no? sí. y, y eso es parecido a lo que pasa, entonces cuando... Cuando por ejemplo siempre el, el comportamiento es lineal, que tú, el, digamos, tú lo ves, lo, sí. que, lo que tú ves físicamente, ¿no? Sí. Después no sabes el modelo si, sí. si después deja de ser lineal o no. Yeah. lo que tú ves físicamente es siempre lineal y eso, por ejemplo, ocurre cuando por ejemplo, las células están muy degradadas de hacer los paneles solares, ¿no? Entonces, digamos el comportamiento es muy lineal. Sí. Entonces, Por eso se me ha ocurrido que a lo mejor tenía alguna explicación física o, o alguna relación. No, que, no sé si no, habrá asociación en que... el hecho que tú digas que haya de, de, de relación y es algo que hay que pensar, pero el profesor José María Amigo te dirá que mucho cuidado cuando vayas a, a linealizar eh, cerca solo de puntos fijos hiperbólicos y sé que se comporten bien. Y el mismo que hablaba de hablar ahora ya cuando, de la no localidad, porque... Puh, Prácticamente toda la matemática es local, en cuanto te alejas un poco de cualquier sitio no sabes eh, lo que andas haciendo, pero el, eh, te pediré que me mande, ¿hay artículo relativo? Sí, a, sí, sí. sí, sí, pues te pediré porque a lo mejor, bueno, pues, ¿quién sabe si allí lo que tienen se va degradando de forma fractal lo que hay allí? Es decir, se está descomponiendo el material directamente. Ah, muchas gracias por la pregunta. ¿Más preguntas, comentarios? Los comentar ¿Los damos por terminado el seminario. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. ha sido un placer estar con vosotros. Gracias.